Twenty years after we won the war against the Omnics, we were no closer to living together in peace. The building of a new home for the Omnics in London was supposed to be the first step in improving human-robot relations. But... it never had a chance. The Omnic extremist group, Null Sector, launched a surprise attack on King's Row. Hundreds were killed, ...y miles de más fueron desplazados cuando tomaron el control. Ahora, están luchando a los últimos de los sobrevivientes. Puede ser el comienzo de una nueva guerra entre humanos y Omnics. ¡A menos que podamos detenerlos! El comandante Morrison ha enviado a nuestro equipo de batalla para liberar la ciudad. Es mi primera misión y la única manera de salvar mi hogar. Espero que no estén demasiado tarde. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis de Nueva Freak y bienvenidos a Overwatch. El nuevo evento acaba de, de ser lanzado, así que vamos a jugar un poco del de, de evento en realidad Y vamos a empezar con... Probemos con normal. Ok Oh, fuck No quería... Of yours. Good luck out there, no quería Torbion. Fuck ¿Dónde ¿No ¿no ¿no estamos? They need to be disabled before we can drop the payload. You each have a portable <coughs> drone which can be used to hack the air defense terminals. Okay. Swedish friend! This is Captain Amari. The first air defense note is right around the corner. And Reinhard, don't charge in there on your own. Couldn't dream of it, Captain! Supongo ese, ese es el punto. Okay, vamos a fortalecer el punto. No sé realmente qué esperar. Esa es la primera right. vez que juego esto. Y hace mucho que no juego con Torbior. Lo siento si el sonido estuvo medio raro. Tengo que... Oh, oh fuck. No, no sé por qué hice eso. Pero ok, funcionó. Ok, el primer punto está listo. Okay, sí, pues, Tenemos que seguir moviéndonos. ¿Dónde está la defensa? No. En el courtyard. Ese es el siguiente punto. Que supongo que la clave de eso es mantenerse juntos. No puedo. Ok, tienen mucha armadura ahí. Van a estar, van a estar bien cubiertos. Holy fuck, qué es esa cosa. Vamos a hacer el siguiente punto. Vamos, vamos. Esto solamente trabajo con el equipo. Renfra mantiene esa cosa en alto. Y yo mantengo la torreta y la torreta viva. Bien hecho equipo. Estamos expulsados en posiciones. Cuidado por los ataques de todas las direcciones. Armada por aquí. Es hora de tocar mis manos. Teniendo Mercy cerca estamos muy bien cuidados. <laughs> espero, espero poder sobrevivir lo suficiente aquí. Vamos, vamos, vamos, vamos. You shouldn't be far from the last note. It's in the cathedral, just up the street. Vamos, tomen armadura, tomen armadura. Uh, eso fue un hecho. Estoy demasiado emocionado por este tipo de juego. Me encanta este tipo de juego en Overwatch. Y me encantan los nuevos skins el último punto y, y suena que este va a ser algo peligroso en esa madura ahora una, una no es realmente punta azul que muy muy rápido vamos vamos vamos es todo lo que tienen Oh, hay que regresar? Here it comes. más corto de lo que pensé es importante. Okay. Oh, esto es apenas la mitad de la misión. Esto es el payload <risa> oh, no, eso hey, no es Hit The Mercy. Oh, la hermosa. No toques mi torreta. ¿Qué son? ¿Qué son esas cosas? Oh, el... el pelo tiene salud. ¿Puedo? ¿Puedo oh, sí, ¿puedo recuperarla? ¿Puedo poner armadura al piloto No, creo que no. Vamos, vamos, vamos, vamos. Como ¿Por qué no te mueves? ¿Qué necesito para que esta cosa se mueva? ¿Sabes lo que ¡Fuck this! ¡Oh, qué es esa cosa enorme! ¡Oh, gracias, oh No importa you qué. Ahora sí, tengo que dejar que nada te pase en esta misión. Seems like we hit another little snow. Tenemos tiempo en contra. no. Defend It un poco más de tiempo! was at this moment that he knew he fucked up. Oh no, no, no, no, fuck no. Fuck no. Fuck no. Ya me hicieron enojar. Fuck you, everyone, fuck this. Torreta, aguanta ahí. Se está estoy poniendo más intenso de lo que pensé. Tome el equipo. Tome Just a little bit long. todo ese scrap. Bastions. No, no son bastions. se están poniendo más duras cada vez. Uh, bien hecho. Vamos. No, no, armadura. no, no, no, por nada, pero el no, realmente es útil en esta misión. Oh, finalmente vamos, vamos, vamos, me... vamos, todo ese scrap. Voy a necesitarlo. ¿Reyes? vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ...de vamos, la formación o oh, un tanque un bastión tanque puedo reparar el pilot no al parecer no puedo puedo darle armadura ¿Quién, es? ¿Quién está mercy ojo oh, gracias mercy Detrás, detrás, detrás. Oh, una cosa gigante atrás. ¿Lo que quieren? ¡No! ¡Toque a Mercy! Ella es el punto clave en esta misión. Bastión, Bastión. Eso es. Vamos, vamos, vamos, vamos. Uh, buena carga. Casi sí, ya estamos ahí, ya casi estamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Reykart no es muy lejos. Eso está poniendo muy muy intenso. Es Lo logramos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer Focus or 14 out. Vamos, vamos, vamos. Lejos. Okay, los textos no hacen tanto efecto aquí Podemos rodear, podemos rodear, podemos rodear Tome todas Oh no no no no no no Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Hay demasiados escudos, no puedo hacer nada. Vamos, eso es. Queda uno, queda uno, queda uno. ¿Logramos? No, no. ¡Lo logramos! Uh. No contento con esto. Conseguimos la jugada de la partida. Son <ríe> un montón de estas cosas. Mi torreta hizo todo el trabajo. 224 ovnis OVNI-SKILLS um, nice Marcy es la que hizo sobre el trabajo duro ¿no? Nos mantuvo vivo a todos Oye, nada mal Creo que Torben tiene una muy buena ventaja en este tipo de juegos De mantener puntos gracias a su torreta Además de que muy fácilmente consigue... Consigue... Armadura pero bueno chicos yo los dejo hasta aquí muchísimas gracias por haber visto eso es el nuevo modo de, de juego de Overwatch el cual hasta ahora es muy bueno realmente me gustó es bastante intenso yo los veo en la siguiente de nuevo freak bye bye